Bueno, muy buenos días para todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Huayhuaychú. Tenemos el agrado de estar co compartiendo esta reunión de trabajo en forma mancomunada con nuestras autoridades de gobierno provincial, a quien voy a dar la bienvenida eh, ahora mismo. Estamos en comunicación y transmitiendo para todas... Eh, para eh, A través de todas las redes, a nuestros vecinos y vecinas, hemos decidido que una reunión de trabajo como esta, en la cual estamos decidiendo por estas horas cuestiones muy importantes vinculadas a la situación de la pandemia en nuestra ciudad, eh, resultó muy interesante que el trabajo conjunto que llevamos a cabo durante todo este tiempo, con el resto de las autoridades provinciales y nacionales, pudiéramos transmitirlo también de manera abierta y transparente hacia toda nuestra comunidad. Quiero decirles que me acompañan en el día de hoy, en esta reunión de trabajo, el senador departamental Jorge Maradey, está el director de nuestro Hospital Centenario de Gualeguaychú, está el subjefe de la Policía departamental Gualeguaychú, está nuestra secretaria de Gobierno, nuestra viceintendenta y algunos integrantes más de nuestro equipo. De trabajo local. Les doy la bienvenida a nuestra vicegobernadora, a nuestra ministra de Salud, Diego, que es parte del equipo del Ministerio de Salud y al representante de, de la Policía de Entre Ríos y también Karina como parte del equipo del Ministerio de Salud. Antes que nada, agradecerles este tiempo en nombre de todos nuestros vecinos y, y darle las palabras primero en el saludo. Muchísimas gracias. Sobre todo Laura, Sonia, por este tiempo que ustedes tienen, que para nosotros es muy valioso en momentos donde donde esta pandemia eh, se está realmente comportando de manera difícil para poder comprenderla. Y, y, en esto, y en este trabajo que hemos tenido a lo largo de estos cinco meses, creo que vienen momentos cada vez más difícil. Así que agradezco y agradecemos muchísimo el tiempo de ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días Martín, eh, muchas gracias por, por, por este espacio, por la presentación, Jorge, Martín Roberto, al equipo que, que te acompaña hoy allí, claramente has dicho que esta pandemia y este contexto complejo lo que ha dejado muy claro es que los esfuerzos individuales no es la manera sino el trabajo articulado, mancomunado, serio, responsable en el marco de, de un proceso que, que nos viene poniendo a todos quienes tenemos responsabilidad institucional en, en un lugar de mucho compromiso, de mucha evaluación y donde claramente también nos necesita comprometidos con la realidad epidemiológica que tenemos en cada rincón del territorio el gobernador siempre ha marcado la prioridad de poder trabajar en la articulación, gobierno nacional, gobierno provincial y gobiernos locales. Y nos parece que es el mejor camino para afrontar estos tiempos muy difíciles eh, y, y lo mejor que podemos hacer también para mostrar a la ciudadanía que, que hay gobiernos locales, que hay gobiernos provinciales y nacionales que, que tienen credibilidad que, que trabajan en el bienestar de, del conjunto y que justamente necesitamos seguir eh, transitando este camino para poder, como decías recién vos, combatir esta, esta pandemia que muestra un escenario de mucha dificultad eh, en este momento y que exige de parte nuestra la mayor de, de las responsabilidades. Gracias, gracias eh, Laura. Aprovecho entonces. También para mandar un, un abrazo muy grande y un saludo con mucho afecto al señor gobernador, que sé que está siguiendo por estas, por estas horas el devenir de tantos temas en la provincia, pero lógicamente con esta prioridad puesta en, en la pandemia. Simplemente para poder abrirlo y considerando las... Eh, los últimos datos del comportamiento de la enfermedad, quiero decirles que bueno, evidentemente después de más de cinco meses hemos transitado diferentes etapas y desafíos en el comportamiento de la enfermedad en nuestro territorio y, y a partir de a partir del mes de julio podemos decir que comenzó cada vez más a mostrarse la enfermedad a partir del de, de desenlace de algunos focos, algunos brotes que fuimos trabajando arduamente para poder controlar. Y luego de todo ese mes muy intenso, el mes de julio, empezaron a aparecer cada vez con más fuerza evidencias de, de la posible circulación comunitaria del virus. Evidentemente que hemos transitado ...desde situaciones de restricciones muy fuertes en la circulación de nuestros vecinos en diferentes tipos de actividades... ...hasta decidir a partir del mes de mayo fundamentalmente para poner un poco en autos a todos... ...la progresividad del retome de actividades. Creemos que como le ha pasado al resto del país tomando como ejemplo la pandemia y su comportamiento en el mundo... Creo que la Argentina, con su estrategia de aislamiento, pudo en aquellos meses cumplir una serie de objetivos muy necesarios. En Guadalhuaychú se tradujo también eso en una posibilidad de reorganización del sistema sanitario, de una integración de todos los niveles de atención de la salud, de los diferentes subsectores de la salud, y en definitiva lo que fuimos ganando fue tiempo. Tiempo para prepararnos. Hoy, mirándolo como, como una película, estamos en un momento donde verdaderamente nos estamos enfrentando de manera directa a las consecuencias negativas de, de la enfermedad, porque evidentemente se ve cada vez con más claridad el número, en el número de casos, en el número de pacientes sintomáticos en una cierta progresión en torno a la complejidad de cada uno de los casos y lógicamente con mucha preocupación, sobre todo en los últimos días y con esto le, le paso la palabra a Sonia si les parece, eh, con mucha preocupación lo que significa el número de ocupación de camas fundamentalmente, sobre todo de cuidados comunes no, no, no por ahí las vinculadas a cuidados intensivos, pero sí la de, las camas generales. Y esto verdaderamente hace que en el plan de acciones que hemos tomado, necesitamos lógicamente tomar algunas definiciones con fuerza. Por eso, eh, Sonia, como decirles que ha sido un camino largo, un camino muy complejo, sobre todo en el análisis y la interpretación, Hemos tomado definiciones muy fuertes, de manera mancomunada, toda nuestra sociedad de Gualeguaychú junto al gobierno provincial y al gobierno nacional, que nos han permitido todavía tener mucha fuerza en, en enfrentar la dinámica de la enfermedad. Pero evidentemente vamos preparándonos todos los días para asumir nuevos estadios de la misma, ¿no es cierto? sobre todo en lo que ha implicado... Este, esta tercera ola de, de, de brotes, ¿no? Sonia, ¿cómo, ¿cómo lo estás viendo? Te está escuchando, no solo, reitero, todo el equipo aquí mismo, sino por la retransmisión a través de las redes, la comunidad de Hualuaychú. Buenos días a todos y a todas, acá, conjuntamente con el COE el y, y el acompañamiento de nuestras autoridades provinciales, también en forma conjunta, el gobernador está siguiendo esta, esta videoconferencia. Eh, bueno, eh, primero felicitar a la, a la ciudadanía de Gualeguaychú porque ha hecho un esfuerzo enorme, enorme de lo que ha venido eh, la, la, aconteciendo en esta etapa de, de pandemia. La pandemia es una, es una situación que nos atraviesa a todo el mundo, eh, que implica una, una situación sanitaria este, preocupante desde el punto de vista de salud pública, por lo tanto este, las medidas que se han venido tomando a nivel nacional han sido eh, medidas que nosotros consideramos hipotérnicos tanto los equipo eh, epidemiólogo, equipo eh, de la sociedad científica ha ido aconsejando a, a nuestro presidente para poder tomar las medidas más oportunas eh, y certeras que tuvieron que ver principalmente con este, eh, eh, poder salvar vidas. Y esto ha sido así. Eh, nosotros... Somos uno de los países que estamos este, con una situación eh, sanitaria que si se quiere estamos controlados, estamos este, trabajando. Eh, no obstante ello, eh, necesitamos reforzar todo el trabajo más acumulado entre nación, provincia, municipio. Tenemos la posibilidad de tener nuestro Ministerio de Salud como órgano rector desde allí, desde el 2 de marzo del año, de este año 2020, nos hemos constituido con nuestro comité provincial y con nuestros comités locales. Y prueba de ello ha sido este, también el acompañamiento cívico que han venido teniendo ustedes como este, presidentes municipales de cada uno de los distritos y también de las localidades como este, la ciudad de Guaniguachú. Destacar también el enorme trabajo que vienen desarrollando los equipos de salud. Nosotros hemos seguido una, una estrategia sanitaria que ha sido una estrategia de vigilancia epidemiológica en todo el territorio este, provincial, nos hemos este, fortalecido, nos hemos acompañado con cada uno de los nodos epidemiológicos de cada una de las la ciudades y de cada uno de los lugares. Pero también esos nodos han desarrollado una estrategia, que es la estrategia de atención primaria de la salud, y así hemos trabajado y desarrollado, como lo han hecho ustedes, como también nos han destacado a nivel nacional, para poder tener el acompañamiento de cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Guanajuato. Hoy eh, nos encontramos en una situación este, sanitaria que eh, la hemos venido este, analizando en estos días, desde el día lunes a la fecha, todos los días vamos monitoreando la situación, pero desde el día lunes a la fecha hemos venido trabajando con el equipo de salud de Gualeguaychú, tanto con el PON local, como también de las autoridades este, del Hospital Centenario de Gualeguaychú. En el día de ayer hemos tenido una comunicación con eh, la Dirección Nacional de Epidemiología y también eh, nos, ha, eh, nos hemos reunido, incluso físicamente pudo viajar nuestro director del Hospital Centenario de, de Guariguaychú a la ciudad de Paraná para poder trabajar en eh, la, la jornada de ayer y poder visualizar con eh, eh, datos eh, eh, indicadores que son este, tangibles positividad Ah, pero también la cantidad de, de, de, de casos, de, de, que son casos comunitarios, denominados por epidemiología, es que nos encontraríamos ante una nueva fase. Me acompaña el director de epidemiología que va este, a acompañar al respecto desde el punto de vista técnico, pero sanitariamente este, eh, significa que estamos ante una alerta este, sanitaria eh, y lo que estamos indicando, queremos indicar que este, este, sin ni temor, ni miedo, todo lo contrario, lo que queremos indicar es que hoy eh, tenemos que preservar a la comunidad, no solamente eh, de Gualeguaychú, sino también eh, a nivel provincial y a nivel nacional, eh, eh, indicando que todas las personas eh, que transiten a la ciudad de Gualeguaychú están dispuesta, más dispuestas a contraer el virus COVID-19. Entonces, eh, ese es el este, sentido y ese es el mensaje para poder tomar eh, medidas, para combinar esfuerzos de forma conjunta, poder trabajar también en una, este, en, quizás en una instancia de eh, trabajo conjunto con las organizaciones intermedias, con las instituciones de la, de la localidad, también con las organizaciones este, de las distintas áreas para poder se eh, van adelante medidas eh, que tengan que ver para poder bajar la eh, transmisión del virus en Gualehuachú. También eh, decirle que eh, Gualehuachú forma parte, este, una, una parte importante de nuestra provincia. Eh, nosotros en ese sentido nos sentimos, eh, nos sentimos que, que todo ciudadano este, de Gualeguaychú eh, es nuestra responsabilidad y es nuestro deber poder preservar la salud eh, y la calidad de vida de la población. Por eso es eh, hemos estado muy atentos y queremos estar muy atentos, eh, preocupados, pero ocupados este, en, la, eh, en la situación sanitaria y, y poder... Este, acompañados. De esta vamos a salir y vamos a salir todos juntos, vamos a salir con mucha solidaridad, vamos a salir también con solidaridad intergeneracional, que decimos, desde nuestros jóvenes a nuestros adultos mayores, que son los más este, afectados por el virus y también las personas con factores de riesgo. Necesitamos de esta solidaridad intergeneracional. Necesitamos de estas políticas de cuidado para seguir cuidándonos, para seguir trabajando entre las, las medidas de protección universal, que es cuidarnos entre, entre todos. Por lo tanto, eh, yo le voy a pedir a nuestro director de pedagogía, el doctor Diego Garcilaso, como para referir más específicamente... Las características técnicas es, de esta nueva clasificación epidemiológica en, en la ciudad de Gualeguaychú. Buenos días a todos. Bueno, primero vamos a la municipalidad de Gualeguaychú por, por este espacio y por brindarnos la comunicación con, también con la población de Gualeguaychú. Eh, como ya. La, muy claramente lo describió ya el Intendente de la localidad y también la Ministra de Salud. Eh, se han venido monitoreando desde el inicio de la pandemia todos los indicadores epidemiológicos. Se ha trabajado con el CODES local de la, de la Ciudad de Guayuaychú. En esto se ha hecho un constante monitoreo de todos los indicadores epidemiológicos. Eh, la Ciudad de Guayuaychú ha pasado por todos los procesos eh, lógicos de, de la pandemia, primero casos importados, en un segundo momento, también como describía el intendente, en julio principalmente hubo unos conglomerados, una circulación por conglomerados, esto significa contacto y transmisión local dentro de la ciudad, eh, pero contenida eh, en esos conglomerados. Después se pasó a otra fase de circulación, para algunos casos comunitarios. Y puede una transmisión local con casos comunitarios de posible transmisión comunitaria. En ese momento se hace una apertura de lo que tiene que ver con los mismos, los para poder comprobar o detectar la transmisión comunitaria. En eso hemos venido trabajando fuertemente con el Código Local de y el Código también provincial, y se fue evaluando en, estas, en estos últimos días este que se da en, en, este, en este mes de agosto. En el cual una cantidad importante de los casos que se detectaron en la ciudad estaban relacionados a lo que se conoce como casos eh, comunitarios de aquellas personas que se identifican de en la enfermedad y, en una primera instancia, no se conoce cuál es el, el, el caso positivo por el cual se ha podido contagiar. Entonces, esta situación, en una proporción eh, cerca del 30% de casos en investigación y comunitarios, eh, nos fue dando algunos indicadores también relacionados a lo que tiene que ver con la ocupación de, de camas moderadas, principalmente de, de, de la ciudad, también algunas características de los casos que ingresan a las costas respiratorias. Nos fue llevando, también, como decía la ministra, lo que tiene que ver con la positividad que se estaba dando en las últimas semanas, a modificar la clasificación epidemiológica de la ciudad y, eh, y bueno, en eso todo lo que implica en relación a esta nueva clasificación. Hay que tener en cuenta que los casos comunitarios significan casos de personas en los cuales se ha perdido el nexo y es muy probable que se hayan tirado otros brotes, los cuales el sistema no puede detectar. Y eso es muy importante porque es lo que va a ser sostenido el número de casos y por eso esta nueva clasificación de transmisión comunitaria eh, sostenida. Lo que sí hay que tener en cuenta es que eh, tomando medidas oportunas y, y llevando adelante acciones, como también te explicaba el Intendente, relacionado a lo que tiene que ver con bajar la cantidad de contagios, puede hacer llevar a que esto pueda ser controlable por el sistema de salud, que es lo más importante. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos, a todas. Eh, Celebrar obviamente esta instancia en la que nos encontramos de cara a la comunidad eh, para dar continuidad a este trabajo que venimos dando eh, los tres niveles de gobierno de manera conjunta en esta situación tan especial, particular que estamos atravesando a raíz de la pandemia y pretendo compartir eh, con ustedes, eh, bueno, en virtud de lo que planteaba recién nuestra ministra la situación epidemiológica en la ciudad de Gualeguaychú es de transmisión comunitaria sostenida, producto de... Nosotros hemos venido basando todo el trabajo en lo que hace a la vigilancia epidemiológica y en relación a, a la estrategia de atención primaria de la salud, en función también de la imprescindible integración de nuestros niveles, tanto del trabajo que se lleva adelante en el primer nivel de atención con, con el segundo nivel, y, y en eso, desde nuestra sala de situación de salud local, venimos observando y monitoreando indicadores que recién comentaba Diego, que son los que nos permiten ir tomando decisiones en distintos momentos, son datos objetivos de la realidad, que quiero compartir con ustedes en este momento. En la ciudad de Guayaguaychú tenemos una tasa de incidencia acumulada en lo que hay respecto a los casos de 33% cada 10.000 habitantes, lo que nos da un acumulado en el número de los casos que hemos ido confirmando de 340, ¿sí? de los cuales hoy activos en nuestra ciudad tenemos 135 casos y en el día de ayer hemos tenido eh, dos defunciones, han fallecido una vecina y un vecino de nuestra ciudad, también en este momento Queremos acompañar en el dolor a sus familiares y seres queridos. Se suman un número de, de cinco vecinos y vecinas en nuestra ciudad que han fallecido. Y debido a la dinámica que tiene esta, esta enfermedad, cómo se comporta, a la modalidad de propagación, a la incertidumbre que genera también en tener la obligación de ir monitoreando distintos eh, elementos que nos permitan a nosotros, a partir de estos indicadores, ir tomando decisiones. Eh, también, bueno, contarles sobre el compromiso que ha tenido en estos últimos días el sistema sanitario, que ha podido ir dando respuesta a la situación, pero que resulta sumamente necesario ahora eh, asumir todos nuevamente, como lo venimos haciendo, un esfuerzo aún mayor en relación a las responsabilidades que, que nos tocan, en relación de qué manera nos organizamos como comunidad para seguir transitando esta etapa, seguramente la más difícil desde que comenzó la pandemia en nuestro país, en nuestra ciudad en particular, eh, seguir trabajando la senda de, de, de encuentro permanente entre las autoridades nacionales, provinciales y locales para que conjuntamente con todos los actores de la comunidad podamos seguir eh, dando respuesta a esta situación. Nosotros, lo, lo que más nos ha preocupado en este último tiempo tiene que ver con que se ha venido sosteniendo el número de, de casos positivos que venimos confirmando a diario. En el día de hoy se han confirmado 34 casos. Venimos teniendo casos probables también en la última semana de manera sostenida que estamos confirmando ya por nexo epidemiológico o en estudio. Y hoy tenemos 53 eh, casos en estudio en la ciudad. Y como recién hacía referencia a Diego, producto del cual en el análisis que hemos realizado en todo este último tiempo arribamos a la definición de transmisión comunitaria sostenida, el 60% de los casos que hoy tenemos activos en la ciudad no tienen un nexo identificado, no, no, no hemos logrado encontrar un caso índice, por eso... La, la clasificación. Y esto todo el esfuerzo que genera y el, y el compromiso y la inmensa responsabilidad que ha llevado adelante todos los trabajadores de la salud, tanto del primer nivel como del segundo nivel, en lo que respecta a la atención, a los cuidados de todos los pacientes. Tenemos 1.207 personas en seguimiento diario entre los que han ingresado a la ciudad provenientes de zonas de circulación y están haciendo la cuarentena, aquellas personas que son contactos estrechos de casos confirmados, de casos probables. Bueno, todo esto demanda un trabajo muy grande que entendemos que, producto del compromiso, ¿no es cierto?, de, de, la, de la respuesta y la responsabilidad que tenemos, es necesario ver también de qué manera, como comunidad, Asumiendo este, este momento tan especial, podemos descomprimir en parte este, esta respuesta, este, este trabajo que de manera sostenida se viene dando y que nos podamos anticipar a que tengamos que tomar medidas luego en momentos en los que la, la situación ya pueda haber colapsado o desbordado la capacidad de respuesta que tenemos. Esos son los datos que nosotros hoy tenemos y. Es imprescindible que avancemos en la senda de, de los cuidados, de asumir esta nueva responsabilidad y que generemos las condiciones que estén a nuestro alcance en la comunidad para, para seguir transitando de la mejor manera posible esta, esta pandemia. Bueno, alguna... No sé, Sonia, eh, Laura, alguna consideración más desde lo técnico. Creo que entre lo que venimos dialogando eh, y analizando los datos, creo que, como claramente decía Martín Roberto, se evidencia esta nueva expresión de la enfermedad consolidada en el tiempo eh, a través de la circulación comunitaria. Quiero también compartir parte de lo que hemos venido trabajando por estos últimos días, junto a nuestro gobierno provincial y nacional, es la necesidad de tomar definiciones que estén acorde a lo que necesitamos de momento y lógicamente venimos trabajando ya hace un tiempo en, en disminuir claramente la, la posibilidad de contagio a través fundamentalmente del compromiso de nuestros vecinos y vecinas en torno a, la, a los cuidados personales. Lógicamente que... Eh, por estas horas vamos a seguir trabajando y vamos a comunicar a toda nuestra población la necesidad que tenemos de momento, fundamentalmente basados, lo, hemos sido claros en, en este mensaje siempre, basados en la necesidad que va teniendo día tras día nuestro sistema de salud, fundamentalmente porque no queremos que en ningún momento puer, pierda su capacidad operativa, que es la que ha ido mostrando durante... Todo este tiempo, pero fundamentalmente a lo largo del mes de julio y el comienzo de agosto, que han sido meses muy, pero muy difíciles y agotadores en materia de la prestación del servicio sanitario. Nosotros lo que volvemos a compartir, y aprovechando que, que también están siguiendo la transmisión de, de este encuentro de trabajo todos los vecinos, es que estamos trabajando junto a todos ustedes y al gobierno nacional, eh, medidas que por estas horas fundamentalmente eh, vuelvan a implementar en el territorio de Guadalupe una situación de aislamiento fundamentalmente basado en la necesidad imperiosa de tratar de di disminuir a través de el recorte en la circulación de personas la posibilidad de que el virus baje su... Su incidencia en los próximos días, teniendo como, como punto de, de, llegada de esta primera instancia el 30 de agosto. Lo que queremos intentar de sobremanera es poder disminuir la circulación de personas. Con esto, buscar la traducción en la disminución en la incidencia de la enfermedad en los próximos días y con esto descomprimir el sistema de salud, tanto en la cuestión cuantitativa como también en la cual cualitativa, y a eso me refiero fundamentalmente eh, Ministra, lo hemos, lo hemos charlado en reiteradas oportunidades, el enorme esfuerzo que está haciendo todo el sistema de salud en términos cualitativos también a través de su trabajo, los trabajadores de la salud en general, junto a todos los otros sectores de la de la comunidad que han tenido roles protagónicos, como por ejemplo nuestras fuerzas y nuestras fuerzas de seguridad. Me refiero a esto porque, porque en esta intención, como contaba recién el director del hospital, necesitamos imperiosamente que nuestro sistema de salud se descomprima fundamentalmente en ambos aspectos. No solo el nivel de ocupación, la disponibilidad de camas, sino lógicamente en torno a este trabajo que ha sido inmenso en los últimos tiempos, fundamentalmente porque entendemos, sé que ustedes lo comparten, entendemos que esto es una carrera muy larga, que verdaderamente aún no se avizora un punto de llegada, que hemos ido construyendo esto comunitariamente entre todos. Se da la particularidad en este caso, digo, mi profesión es médico, lo mismo pasa con Martín Roberto, con Jorge Maradey, que me acompañan acá, que uno estaba formateado y acostumbrado, sobre todo en las últimas décadas en la Argentina, salvo el paréntesis de, de la pandemia H1N1, a trabajar con enfermedades infecciosas, fundamentalmente casi, casi todas ellas de inmunoprevención en un sistema sanitario argentino que hace mucho tiempo que instaló a la inmunoprevención como una herramienta de control. Bueno, eh, esto ha desatado un sinnúmero de, de dudas, de incertidumbres. Recién lo decía Martín Roberto, claramente lo que muchas veces tenemos más en claro es la falta de conocimiento de cómo se va comportando el virus en cada una de, de nuestras comunidades. Por eso, de nuestra parte, lo más importante, más allá de esta cuestión técnica, que claramente se ha mostrado en los últimos días que la transmisión comunitaria sostenida es compartir entre todos que eh, estamos definiendo por estas horas una resolución en el territorio del ejido de Hualabaychú que tienda a disminuir claramente, profundamente como fue en su momento la aplicación de la del aislamiento social preventivo y obligatorio que nos permita posiblemente durante los próximos días, poder disminuir el impacto que está teniendo la enfermedad en el sistema de salud. Quiero compartirlo, Sonia, Laura, está también Juanjo ahí se sumó. Ahí está Juanjo, te saludamos también. Eh, a través de tuyo, Juanjo, también, eh, lógicamente, todos los desafíos que, que se presentan ante estos momentos, como lo fueron otros meses fundamentalmente en la actividad, ¿no? En la actividad laboral, en la actividad comercial, en la actividad productiva. Pero entendemos lógicamente con mucha fuerza y decisión que estamos tomando decisiones y medidas de manera continua desde el comienzo de esta, de esta pandemia, con la única intención y la fortaleza de defender a nuestro pueblo, defenderlo de la mejor manera posible, hacerlo hasta el último de los esfuerzos para que el impacto en la salud y en la vida de nuestros gualeguaycheses y el resto de los entrerrianos, lógicamente, sea el menor posible. Eh, quiero compartir este último concepto, porque lógicamente lo hemos hecho también en ámbitos de trabajo, Sonia, Laura, Juanjo, Diego, Karina, por la intención de, de que en las próximas horas, junto con el gobierno provincial, junto al gobierno nacional, como ha sido todo el trabajo de estos meses vinculado a la pandemia, podamos definir en las próximas horas esta nueva situación para la ciudad de Guadalajara hasta el 30 de agosto. Eh... Creo que el presidente, nuestro gobernador y, y vos como intendente has marcado claramente que la prioridad sigue siendo la, la vida, la, la salud. Desde ese convencimiento, desde esa condición, hemos transitado este tiempo, se han ido tomando las decisiones, el comportamiento de este virus nos interpela permanentemente, que podamos ir revisando en el marco de los procesos, y poder ir teniendo una actitud responsable que responda justamente a esta convicción inicial de preservar la vida y de preservar la salud y el interés general por, sobre cualquier interés sectorial o, o particular, destacar, como lo, lo han dicho ustedes, eh, el, el recurso humano, destacar los recursos de, de salud, de las fuerzas que les están al frente, ...de batalla y que están poniendo lo mejor de ellos para afrontar este, este momento, este, este desafío, este contexto, esta, esta pandemia. Destacar algo que también apareció mucho, que tiene que ver con la articulación entre nación, provincia y municipio... ...y esto es vital para que podamos generar respuestas integrales a las demandas que nos plantea la sociedad... Estamos convencidos justamente de que el Estado tiene que ser fuerte, que tiene que ser rector, que tiene que ser activo, que tiene que estar dinámico y en esa condición también hemos transitado esta etapa. Destacar el trabajo de, del COEX provincial y del COEX local en el marco del, del seguimiento, del monitoreo, del compromiso, del sacrificio. Y destacamos que viene también diciendo a nuestro, a nuestro gobernador que en la provincia de Entre Ríos, las es vital eh, la escucha atenta sobre lo que sucede a nuestro alrededor, el análisis comprometido y responsable tiene que ver con un modo de, de gestionar, y con un modo de entender eh, la política, por eso hoy estamos aquí, acompañando a la comunidad de Guadalajara, a vos Martín, Jorge Martín, como lo hemos dicho en cada rincón del territorio provincial, con la vocación muy fuerte de poder seguir priorizando la salud y llevando a, a, a nuestra población de eso. Se trata eh, lo que hacemos, pero sobre todo en, en lo que creemos. Eh, por eso todo nuestro apoyo ya lo vienen teniendo, de alguna manera en el marco de esta pandemia también lo que ha quedado demostrado es que solo no se salva nadie, que es desde la solidaridad, desde la cooperación, por eso me parece importante que también nos estén acompañando los vecinos y las vecinas de Guanajuato La actitud de la ciudadanía es fundamental, el contrato social que podamos construir con cada uno de ellos es vital, sin la responsabilidad de, de cada uno, es imposible que podamos avanzar en este proceso de, de parar la curva, de parar eh, el virus. Y, y me parece que es muy importante que todos podamos comprender eh, que desde nuestra actitud individual estamos impactando en, en el colectivo, en nuestra sociedades Es vital que podamos hacerlo desde, desde ese lugar. Eh, por eso eh, el mensaje tiene que estar claro, por eso el mensaje tiene que estar contundente, por eso el cambio de clasificación, por eso el análisis eh, de la circulación, porque tiene que ver con, con, con esto, con una convicción de que eh, lo importante son los y las extrarreanas, lo importante son los vecinos y las vecinas, lo importante es seguir cuidando la vida. Muchas gracias, Laura. Evidentemente y claramente que es así. Yo, por nuestra parte, decirles lógicamente que eh, estamos aquí con toda la convicción de poder seguir trabajando fuertemente para que esto sea en nuestra comunidad del menor impacto posible. Evidentemente hemos pasado por diferentes periodos, nos hemos preparado con muchas herramientas, desde aquel comienzo del mes de marzo, muchas herramientas fueron fuertes, fueron difíciles. Tuvimos que, como comunidad entera, ir preparándonos, madurar esta situación. Preparamos nuestro sistema sanitario, preparamos la toma de conciencia de parte de la gente. Fuimos progresivamente también, como ciudad, avanzando en el retome de actividades, hacerla con mucho trabajo, acompañando a cada uno de los sectores en la conformación de un protocolo de trabajo, en la implementación del mismo, y llegamos a un momento donde prácticamente más del 80-85% de la población pudo eh, retomar sus actividades y hacerlo, hacerlo con compromiso. Fuimos muy claros también que la solución definitiva de la enfermedad no es el aislamiento como cura, solamente ha tenido un impacto muy directo sobre el nivel de transmisión de la enfermedad, el cuidado personal, el distanciamiento social, la higiene y la profilaxis, la responsabilidad en definitiva de asumir la convivencia con el virus. De la misma manera, hemos sido muy claros con todos en la decisión de cada vez que sea necesaria una medida restrictiva, en este caso fundamentalmente basada para descomprimir la situación del sistema sanitario, por lo duro que ha sido el mes de julio y el comienzo del mes de agosto, el impacto que está teniendo sobre la operatividad del sistema, debemos ser muy firmes y fundamentalmente muy oportunos. Por eso quiero agradecerles muchísimo también el espacio, el momento... Eh, sé que pueden surgir más consideraciones. También eh, debo recalcar y, y poner sobre la mesa la voluntad continua que ha tenido el gobierno provincial, lo mismo podemos decir de nuestras autoridades nacionales, en función del acompañamiento que los gobiernos locales necesitan imperiosamente. Aquí está también, lógicamente el esfuerzo de nuestra policía, de la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente en la diaria, en el día a día. De la misma manera que uno podría enumerar a todos nuestros trabajadores y trabajadoras en el ámbito del gobierno local, que han puesto hasta lo imposible por asumir e implementar nuevas modalidades de trabajo y fundamentalmente nuevos desafíos, en donde en algún momento... El control, por ejemplo, el control de accesos, pasó a, a llevarse gran parte de nuestro esfuerzo, gran parte de nuestros recursos y exponiéndose en la, primera línea, en la primera línea de la batalla ante el riesgo de la propia enfermedad. Yo creo que estamos en un momento difícil, pero con mucha voluntad para ir implementando todas las herramientas necesarias y de aquí hasta que esto termine, de aquí hasta que se encuentre una cura definitiva, hasta que se encuentre una inmunoprevención. Todos nuestros pueblos estamos inmersos en esto y debemos asumirlo. Así que yo agradezco mucho el tiempo, sé que luego de que interrumpamos la comunicación vamos a seguir trabajando también porque quedan las próximas horas para ir definiendo los próximos días a partir de cuándo exactamente la implementación de nuevas medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda nuestra comunidad, que de aquí hasta el 30 de agosto pueda arrojarnos algunos resultados positivos, fundamentalmente vinculados. Reitero a esta necesidad de que cada vez que nuestro sistema sanitario necesite la descongestión, vamos a implementarla. Pero reitero algo que hemos... Dicho hasta el cansancio, sé que ustedes lo comparten, pero lo volvemos a ratificar aprovechando que vecinos y vecinas nos están escuchando por la transmisión, la necesidad imperiosa que tenemos todos de asumir la responsabilidad del cuidado personal, la higiene, la profilaxis, el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el no encierro por momentos prolongados dentro de espacios cerrados... ...y una serie de cuestiones que readaptan la actividad de cada uno a protocolos necesarios. Evidentemente que esa es la batalla final para tener una, un control de la enfermedad. Lógicamente, reitero, cada vez que sea necesario tomar otras medidas... ...de la misma manera que hemos hecho eh, satisfactoriamente la progresividad en aquellos momentos... Sabemos que en cualquier momento nos puede requerir esta enfermedad tomar decisiones más, más fuertes, más restrictivas y que, que nos ayude a pasar el momento. Puede ser, creo que aprovechando también que está Diego, Sonia, digo que claramente porque ha pasado en muchísimos lugares de otras partes del mundo, puede ser que claramente tengamos momentos de avances y de retrocesos que uno no sabe verdaderamente hasta cuándo, ni, ni en cuánta cantidad, por así decirlo. Pero evidentemente que se ha visto con mucha claridad que hay lugares que se avanza, se retrocede, se avanza, se retrocede, porque el comportamiento de la enfermedad lo va, en cada lugar, lo va determinando. Así que, en la voz de todos los que nos acompañan hoy, Reitero, en el trabajo mancomunado de toda la comunidad de Gualeguaychú, vinculada a través de sus representantes, de las instituciones intermedias, de las fuerzas, nuestro gobierno local también, agradecemos profundamente nuevamente a todo el equipo, Laura también, Sonia, Juanjo y el equipo que ha estado presente, porque para nosotros siempre en la diaria es un respaldo enorme para enfrentar esto desde desde nuestros territorios. Necesitamos ese trabajo mancomunado todos, necesitamos la integración de todo el esfuerzo, de todos los recursos, por eso ha sido y será también muy importante la participación en esta nueva etapa que entra a vivir nuestro territorio con circulación comunitaria sostenida, la, participa la participación perdón, también de nuestro gobierno nacional. Así que va nuestro saludo grande. Eh, Laura, Sonia, si ustedes tienen algo más para ir aportando, nosotros estamos acá. Yo no, eh, eh, agradecer ya eh, para, para dar inicio después a la, al trabajo que vamos a desarrollar posterior a esto. Eh, también eh, recordar y, y eh, Decirte que nosotros tenemos muchas expectativas de que Guadalupe pueda volver este, a recuperar su estatus sanitario y para eso necesitamos del desarrollo y de la concientización de, de medidas integrales, como bien se dijo acá, de medidas tempranas también en, este, en esta nueva, este orden de esta nueva clasificación en mi y agresiva, esto quiere decir que mancuremos todos los esfuerzos, tanto a nivel de conductas individuales, a nivel de conductas colectivas, a nivel también de ese este, este acompañamiento que debe llevar adelante en las distintas instituciones, en las distintas organizaciones intermedias, la comunidad. La tiene historia en, en, en, en poder acompañar procesos y también tiene mucha historia de poder velar y cuidar por su salud. Tiene eh, historia de trabajo y, de, y de, también de lucha en el recupero y la defensa de, del ambiente y también de la salud. Por lo tanto, nos parece que este, prontamente se va a poder recuperar el estatus sanitario se va a poder volver otra vez a recuperar las actividades, este, pero necesitamos este esfuerzo, este, que eh, es un esfuerzo que tiene que ser compartido entre todos y también este, entendido entre todos, porque eh, este, queremos transmitir desde esta instancia, entre nación, provincia y municipio, una, eh, un mensaje coherente a la, a la la ciudadanía, un mensaje este, integrador, pero también un mensaje de concientización para este, poder plantear que lo único que acá está en juego en el tema de la salud de la población y también eh, plantearle eh, con toda honestidad que necesitamos eh, que nuestro equipo de salud tenga un respiro, necesitamos que nuestro sistema de salud pueda tener ese equilibrio que dijimos desde el inicio, que, que tenemos que acompañarnos entre todos este, en, este, en este proceso. Por lo tanto, quedamos totalmente abiertos a, para acompañar eh, de forma continua, para, de forma permanente, y estamos a disposición desde todo el gabinete del de, de, este, Ministerio de Salud, pero también... Eh, interinstitucionalmente con todo nuestro gabinete provincial bueno muchas muchas gracias por el tiempo muchas gracias por el acompañamiento también aparte de nuestros ministros a la vicegobernadora laura muchas gracias por el tiempo verdaderamente por la por el compromiso sobre todo nosotros finalizamos la transmisión también eh, ratificando esta situación sanitaria, comunicándola a toda la población, sabiendo que vamos a trabajar en las próximas horas para definir la estrategia que necesitamos para los próximos días hasta el domingo 30 de agosto. Esa necesidad la vamos a terminar de conformar con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, con el trabajo mancomunado de todos los integrantes del Estado para lograr eso, que recién claramente nos decía la Ministra, la posibilidad de descomprimir, de tener un pequeño respiro durante estos días en el sistema sanitario que nos permita retomar la capacidad operativa, hacer de esta manera un compromiso firme entre todos, hay que tener fuerza, hay que tener convicción, hay que seguir entendiendo como comunidad que la estrategia principal es el cuidado, el distanciamiento, la medida profiláctica que tiene muchísimo de compromiso individual. Sabemos que en esa materia hay que seguir trabajando porque verdaderamente este camino es largo y todavía no sabemos cuándo termina. Eh, les agradecemos muchísimo el tiempo, eh, vamos a seguir a lo largo de todo el día, mando un saludo y un abrazo muy afectuoso de parte de todo el pueblo de guaguaychú a quienes nos han acompañado en este trabajo, en momentos a su vez muy difíciles para la comunidad, pero siempre digo con la expectativa, la esperanza y la convicción de que podemos mejorar durante estos días para que a partir de, de la llegada de la primavera la situación de la pandemia en la ciudad pueda ser mejor, mejor de lo que ha sido en estos fundamentalmente meses de julio y de agosto. Un abrazo muy grande, muchas gracias, un saludo también a quien nos están siguiendo la transmisión por las redes, eh, damos por terminada la conferencia.